La directora regional de la Federación Dominicana de Municipios, Mercedes Ortiz, se apresionó este miércoles a la ciudad de San Francisco de Macorís para respaldar al alcalde Alestías, quien está envuelto en un proceso judicial por una supuesta amenaza que le hizo al dirigente comunitario Pedro Jacobo. Y estamos, eh, pues, presentando una resolución que fue votada en el máximo organismo de la federación en el día de ayer, presentando nuestro respaldo irrestricto a nuestro alcalde por entender que es una acción improcedente y que es de tipo privado y que no ha habido un juicio de fondo para proceder a la suspensión del alcalde. De manera que nosotros estaremos pues dando seguimiento y apoyo moral al alcalde de, Macor de aquí, de este municipio de Macorís y a todos los alcaldes del país, porque realmente tenemos que generar un precedente. El artículo 44 de la ley 176-07, pues nos hace vulnerable como alcalde, pero finalmente, pues la legislación que existe en grandes vacíos, también tenemos que conjugarla con otras leyes que nos permiten a nosotros poder articular una defensa, porque a veces los alcaldes y alcaldesas intentamos hacer cumplir las leyes en nuestro municipio, pero producto de tantos incumplimientos, de tantos años, pero también de una falta de formalidad y de formación de nuestros concejales, pero también de la ciudadanía en sentido general, pues nos hacen a nosotros pasibles de vulnerabilidad, porque los problemas son muchos. También el presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno, Olmedo Cava Romano, le ofreció su apoyo, alertando a los franco-macorizanos a que no se dejen confundir. El PRM se hizo pública una nota de prensa en el día de ayer, la dirección ejecutiva se reunió, pero nosotros eh, apoyamos y, y, y entendemos que la posición asumida por FEDOMO es una posición correcta, esto no es un asunto de partido político, esto es un asunto de la institucionalidad,